Soy Cano, doctorada en química en la UST y especializada en la creación de hidrógenos contra el coronavirus. Os preguntaréis quiénes son los demás. Esta es Orquilla, graduada en biotecnología en la UAM y experta en enfermedades todonóticas. Actualmente está en busca de la vacuna contra el COVID-19. Él es Montaña, está y Y esta ruta, el origen de todo, ella es la razón de que estemos todos aquí. Informática autodidacta, siempre tiene en mente un nuevo aparato para hackear. Todos juntos formamos la orden del clan 292. Y tenemos un plan. Este es el plan, horquilla. Tú rastrearás la zona y guiarás al equipo hasta la casa de coronavirus. Montaña. Tejerás una cuerda que nos permita saltar el muro de la casa. Canoa, tú serás especial en el último paso contra el coronavirus. Utilizaremos tu hidrogel para despistarlo. Luego solo tendremos dos minutos para recoger la caja. ¿Pero qué hay en la caja? ¿Daño? El coronavirus robó una caja como esta. abrimos la caja estamos a salvo el plan había salido bien recuperamos los colores que había robado el coronavirus nos despedimos sin saber muy bien dónde acabaría cada uno tomamos rumbos diferentes para que el coronavirus no nos encontrara y los colores estuvieran a salvo Bueno, por el momento estamos todos a salvo, pero todo puede ocurrir. Por eso, acordaos de llevar siempre la mascarilla puesta. No os olvidéis de mantener la distancia de seguridad. Y no os olvidéis de echaros el gel.